En primer lugar quiero saludar, señor, gracias, este, esta oportunidad está haciendo una entrevista y acá como dueño de hogar yo vivo acá años aquí en mi comunidad nativa Alfonso Ugarte. Bienvenido a en ramiaque No a que no, no, no ayudemos no a no humanko, no y no bo, no. Para que no ayudemos a que nos aquí, a que nos no a que nos que fumar a que Me que nos ayudemos no que nos ayudemos no que a que como si pivo no sobresale más que se no va que no iba para que asca mañana más my tarde a tu hogar de buen hogar tana, mm, nano, bronco, no a todo el cubrentes porque catana no drawers, no pueblo no hay más cosas que aquí no hay artesanía o más cosas que urti para que más artesanía, pero no va a quebo no estudie Y te escucharé aquí, no voyme Bolivia. Y me escucho que es que hago aquí, Bolivia son. No va a quebo, no, no ama y as, ah, para que jazca, son. mañana más tarde, ato, uh -huh. estudio, Ponta, a todo vivir. Buen estudio, buena universidad, buen puntaje, porque yo estoy aquí. Y las aquí, yo y tanana no, no vos Bien de no más a cuidador aquí, voy y como nervo, no, no voy a no una oportunidad, no entrevista aquí, no está que teatro te y hay que no meta para que as carros no Estudia Mati y los pocos que hago que voy a vivir mayormente no hay que artesanía en el tiempo. Y hay que que me ayude a vivir natia el tiempo. Gracias.